tal, amigos de este espacio, Enfocado TV? Soy Robert González, como siempre, en algún punto de laografía nacional e internacional. Precisamente en estos momentos me encuentro en Madrid, España, en cobertura especial FITUR 2023, en cadenas aliadas, que Enfocado TV, tras la huella digital y central de Visa, donde hace apenas minuto el ministro de Turismo estuvo llevando a cabo, en compañía de la honorable vicepresidenta de la República, el presidente del Senado, los representantes del Banco Popular y el Banco de Reserva, un importante conversatorio con la prensa, donde presentaron un detalle de cómo ha avanzado todo este proceso de esta Feria Fitur, cómo se ha desarrollado las importantes inversiones que van para República Dominicana. Nuevas cadenas hoteleras que se incorporan a la oferta turística de nuestro país, ya anunciado de manera formal más de 3.600 millones, estarán siendo invertidos en República Dominicana en nuevos proyectos. Nuevos proyectos que van a permitir el desarrollo de diferentes zonas del país de manera tan importante como la zona de Demiche, Puerto Plata y otros destinos que se estarán desarrollando. Proyectos que ya tienen debidamente evaluación y procesos llevados a cabo con permisología y demás se estarán desarrollando en este año 2023 en República Dominicana. Nosotros, como ya le he dicho, una cobertura especial, Cachilla.contra, contra la huella digital, enfocado TV y central de Visa, todas las incidencias de esta FITUR 2023. Cuando me reuní con mi equipo, les dije, tenemos que ir con objetivos claros a FITUR. Nosotros no venimos a socializar, nosotros venimos a trabajar con una agenda ardua, precisa y con un compromiso fuerte de que nosotros representamos a nuestro país en esta Feria Fitur. Tenemos inversiones por 3.645 millones de dólares. Y de esos 3.645 millones de dólares, 1.645 inician en el año 2023. Cerramos acuerdo con diferentes líneas aéreas, con los principales tour operadores de Europa, como es el Corte Inglés o el Tour, eh, cerramos acuerdo también con Air Europa, con Iberia y otras líneas aéreas. El trabajo que hemos hecho en el Ministerio de Turismo y en el Gabinete de Turismo ha sido para que ninguno de ustedes se sienta avergonzado de su país y de su representación en playas extranjeras. Lo he hecho con mucho amor, lo he hecho con transparencia, con dedicación y puedo asegurarles que el dinero del Ministerio de Turismo está en buenas manos, que tenemos ahorros de la promoción internacional en dos años por 8.800 millones de pesos.